¡Hola! ¿Tienes un minuto? Ya lo has visto. Este es José Miguel García Prados, un profesor excepcional. Y de eso trata el contenido de esta semana. De cómo algunos alumnos pueden salir mucho más reforzados que otros gracias a la obstinación de un profesor que se ha empeñado en que su gente tenga más competencias blandas que el resto, que tenga más competencias de marca personal, más competencias de comunicación que el resto. Hemos, hemos mantenido una entrevista muy interesante que os recomiendo escuchar, especialmente en la parte del podcast, donde él nos explica los secretos de por qué sus alumnos son mejores, están mejor comunicados y son más fácilmente empleables que otros de la misma edad. Nos vemos la semana que viene.